Con la finalidad de promover y difundir la riqueza cultural de los municipios del Estado de Hidalgo, a través de una jornada de actividades artísticas y culturales, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo que encabeza la doctora Tania Mesa Escorza, tuvo a bien poner en marcha el proyecto al que han denominado Municipios Hermanos, siendo Misquiaguala de Juárez el primer invitado a esta jornada cultural que se llevó a cabo el pasado sábado 21 de enero en el Centro Cultural del Ferrocarril. Cortaron el listón inaugural, además de la Secretaría de Cultura, la titular de Desarrollo Social en el Estado, Simey Olvera el presidente municipal, doctor José Ramón Amíba Galvez, las diputadas Elvia Sierra, Yolis Jiménez y Lisette Marcelino, además del director de Cultura Municipal, Leonardo Martín Candelaria, todos ellos acompañados de algunos de los artistas misquiagualenses, que se presentaron de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde en el Centro Cultural del Ferrocarril en la ciudad de Pachuca de Soto. El programa estuvo conformado de la siguiente manera, Ballet Folclórico Mischi Yawali, Rubén Calva, pianista, narradores orales, cuéntame que yo te cuento, Eliud Zamorano, Miriam Barrera, Sonia Ortiz, coro infantil y juvenil de Misquiaguala, recital de guitarra clásica a cargo de Leonardo Martín Candelaria, ballet y e Crew de Misquiaguala, obra de teatro Kumán, compañía Arlequín de Misquiaguala, mariachi de Misquiaguala, taller de creación de caricatura, Creando un monstruo, a cargo de Sergio Vázquez Heredia. Exposición fotográfica e ilustración, una mirada de Mixquiahuala Fotografías de Juan José Cerón. Gráficas de Antonio Cano. Ilustración de Sergio Mendoza Heredia. Proyección del documental, pone y quita bandera. Autobús de la ciencia y la tecnología. Mixquiahuala es uno de los municipios con mayor riqueza cultural del estado de Hidalgo. La Secretaría de Cultura, dirigida por Tania Mesa Escorza y la Presidencia Municipal de Mizquiahuala de Juárez, a cargo de José Ramón Amieva, inauguraron este sábado las actividades de la Iniciativa Municipios Hermanos en el Centro Cultural del Ferrocarril. Tania Mesa Escorza reconoció el trabajo de la Comunidad Artística de Misquiaguala y al Ayuntamiento por apostar a la cultura, ya que cubrió la programación de un solo día con sus propios grupos culturales. Además, apuesta a la ciencia y tecnología. Se nota el compromiso que se tiene con la restitución del tejido social, porque hemos recibido un Estado que no es fácil de recomponer, pero la cultura y la educación, sin duda, son las claves para lograrlo. Un municipio que apuesta por la cultura, vea futuro y apuesta por la paz, que viva Mixquiawala, expresó Mesa Escorza previo al corte de listón. El alcalde José Ramón Amieva destacó el compromiso que implica ser el primer municipio en participar y aseguró que la cultura es protagonista, por lo que con la actividad hacen referencia a este eje rector. Este es un espacio emblemático para Hidalgo. Agradecemos a la secretaria por este programa de Municipios Hermanos porque cuando se trata de arte, de corazón y de expresión cultural, no existen barreras. Todos somos Hidalgo y somos hermanos, mencionó el presidente municipal de Mixquiahuala. En el evento estuvieron acompañados por Cimey Olvera Bautista, secretaria de Desarrollo Social, la diputada federal Jolis Jiménez Ramírez, Elvia Sierra Vite, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso Estatal, y Lisette Marcelino Tobar, diputada del Distrito 7 de mixquiahuala de Juárez. El recinto abrió sus puertas al público en general desde las 10.30 de la mañana y hasta las 18 horas para exhibir la oferta cultural de este municipio, así como una muestra gastronómica y venta artesanal. El programa de actividades inició con el recorrido por la exposición fotográfica Una mirada de Mixquiahuala en la sala verde del Centro Cultural, después la presentación del ballet folclórico Mixquiahuali y la intervención musical de Rubén Calva. A las 12 horas, el taller de caricatura creando un monstruo en el vagón infantil a las 13.30 horas, la participación de narradores orales con Cuéntame que yo te cuento, para seguir con la presentación del coro infantil y juvenil de Miskiahuala. Destaca también un recital de guitarra a las 15.30 horas y la participación del ballet I&B e Crew de Miskiahuala a las 17 horas, la obra de teatro Kumán a cargo de la compañía Arlequín, mientras que el cierre de actividades se dio en punto de las 18 horas, con el mariachi Herradura de Plata de Mixquiawala. Asimismo, la ciencia y la tecnología se sumaron a esta muestra con el autobús de la ciencia y la tecnología, donde niñas y niños participaron en actividades didácticas de astronomía, física, biología y robótica. Municipios Hermanos es parte de la estrategia de trabajo para descentralizar la oferta cultural. Y la secretaria de Cultura, Tania Mesa Escorza, declaró que ya están confirmadas las participaciones de otras regiones para acudir con sus propuestas al Centro Cultural del Ferrocarril. Imágenes de Luis Alberto Antonio Mendoza, Oscar Recendis para Mezquital al Día.